Hace un rato empecé y resulta que no estaba sonando nada. Entonces, antes de arrancar así con todo, yo necesito que algún ser humano que esté del otro lado de la pantalla, en algún lado del planeta, me diga si me escucha. <risa> Listo, entonces necesito que tú, que estás ahí, me, mire, que me estás mirando de casualidad, ojalá haya una persona. Porque mi canal básicamente lo visitan tres personas. Mi abuelita, mi mamá y mi hermana. Entonces hay alguien más aparte de ellos que me ayude voy a compartir un link en el chat de este live y ese es una, un link de zoom y te voy a escribirlo acá y te puedes unir a esta conversación únete y hablamos de lo que yo voy a hablar ahorita porque realmente te necesito te voy a explicar por qué porque resulta que esto no es fácil listo ay la concha de la lora no mentira no no no no no no no de <risa> gracias Natalia un llamable tenemos este, alguien que me ha hecho el... la tarea de ¿Qué Estoy... un ratito ahí está sabes que me doy cuenta que soy nervioso bueno sale ajá este video es un video en honor a la postergación y en honor a la Procrastinación, suena más, más chévere ¿no? Procrastinación, bueno es la famosa postergación y, y quiero hacer este video en honor a, a esto, a la postergación y casi casi como un tutorial de cómo hacer un perfecto postergador, porque yo, es una de las cosas que marca el camino a lograr algo ¿no? es ¿cierto? Yo hace tiempo estoy que digo, oye a mí me gusta hacer videos, voy a retomar a hacer videos, hay un montón de gente que alguna vez me ha dado like, me ha soportado, me ha acompañado en los canales, en YouTube, en el Facebook, en el Instagram. Creo que se merece esta relación, esta comunidad, seguir en contacto. Entonces, dije, hoy hago un video, eso fue hace tiempo, ¿no? Y hoy no pasó. Entonces digo, bueno, mañana sí, de todas maneras, ya está muy tarde, estoy cansado, mejor lo hago mañana. Y mañana tampoco pasó. Y se sumaron los mañanas y se convirtieron en una semana. Postergar. ¿Cuántas veces tú te la pasas postergando ese proyecto, ese plan, ese deseo. Si tienes una respuesta a eso, únete a este live, que te dejé el link ahí. Listo, únete, acompañame, porque eso va un live solo es muy duro, es muy duro. Y estoy aquí por eso, por hacer honor a la postergación. Esos días se convirtieron en semanas, y la semana se terminó y no hice el video. Dije, entonces, no, ahora sí la siguiente semana, de todas maneras yo saco un video, no diario, pero sí semanal, la semana se acabó y las semanas se convirtieron en meses, y se convirtió en ese mes, y el mes sí acabó, entonces uno tiene la excusa, ¿no? bueno este mes sí, y ahora primero de tal yo arranco, mentiras, el mes también se convirtió en otros meses, y así llegó julio y se acabó medio año, y yo no publiqué ese video que quería publicar, esa eh, reincorporarme al canal, este es un video a la postergación, ¿sí? yo, no sé si la postergación se merece un video que le haga honor, pero está tan presente en mi vida y en nuestras vidas y en la vida de muchos que yo creo que hay que aceptarla. Entonces, resulta que a ti seguramente también te ha pasado, se me unieron más condiciones, además de que la parte de que yo iba, iba a ser no lo hacía, yo tenía dos eh, celulares con los que hacía videos, se robaron uno, y dije uy me robaron con el que hacía los videos, bueno listo me queda el otro, se rompió, le cayó agua, colapsó. Uy, ya no tengo celular, ahora cómo hago los videos Y me queda una GoPro Y no, no funcionó La GoPro también se dañó Dice, es, esto no puede ser, es una racha muy loca Entonces era postergación sumada a circunstancias Y todo era como perfecto para decir No, no, no puedo hacer videos, pobrecito yo Yo quiero, pero Yo quisiera, por y fuera Las condiciones no se prestan Y así Y después ya ahora estoy con mi computadora haciendo un video que la cámara de la compu no es nada buena, con una luz tenue, bajita, porque hoy es primero de agosto. Entonces, yo ayer dije lo mismo que he dicho muchas veces: ahora sí voy a hacer ese video que quiero hacer. Y hoy es primero de agosto, arranqué la mañana con una ilusión de hacerlo, me iba a conseguir un celular prestado, dije yo, como sea, lo hago. La luz estaba linda en el día tenía pensado un lugar bonito para hacerlo otras cosas eh, se pasaron por el frente que tenían prioridad, muy importantes y no lo hice entonces, eh, se empezó a acabar el día, ya era tarde la ilusión de que fuera un video bonito y armado se desvaneció dije listo, no importa sin que sea bonito quería montarlo chévere, con edición, con títulos y tal, tampoco y ya en es, donde estoy son las 11.43 de la noche tenía la excusa perfecta para un día más decir mañana lo haré, hoy ya se terminó y a eso yo puedo in, agregarle los ingredientes de la perfección ¿no? porque tú, yo o tú queremos hacer algo bien hecho, perfecto y lejos de ser bueno y perfecto se convierten en otra excusa para no hacer eh, esa cosa que quisiéramos hacer y como que la postergación y la procrastinación cogen formas solas tú no te das cuenta y de pronto estás embalado hasta el infinito hasta el infinito en, en, en la postergación pero puedo decir que en mi caso la perfección y el deseo se la cosas súper bien es no sé si la excusa o es la trampa para llevarme a, a, me, a, a procrastinar, para postergar, a postergar. Ay, aquí entró Carlos Manuel a Atuncar. Oye, Carlos, ¿te quieres unir a este live? Ahí te paso el link. Únete. Ay, la gente no se une. Bueno, yo les tengo que decir que a este canal, mis canales de YouTube y de Facebook, no son así tan visitados. Básicamente me visitan tres personas. Me visitan mi, mi mamá. Mi abuelita y mi hermana, ¿ves? Y si ya están haciendo otra cosa, pues no me visita nadie más. Procrastinar. Este video, la misión, decidí que no tenía que ser bonito, que no tenía que estar genialmente editado, que no tenía que tener las condiciones de luz perfectas. Estoy en una zona oscura. De hecho, no sé cuántos ríos se puede escuchar acá porque al lado hay mucho bulla. Era tarde no tengo las cámaras, solo me queda la compu pero lo más especial de este video es... quiero agregar que en la producción eso sabes que hay miedo, ¿no? yo siento que en postergar hay siempre miedo, ¿no? creo que es un ingrediente fundamental y podría reconocer que ese miedo que... el tema es que es silencioso y como hay tantas buenas excusas prioridades, tareas por hacer, otras compromisos con otras personas u otras condiciones que ya nombré entonces son tantas y se vuelve una capa tan gruesa de, de ingredientes que no me doy cuenta que procrastinar es lo que que el miedo, perdón, que el miedo es realmente eso que está ahí metido debajo de esas capas todas esas son solamente como adornos adornitos que, que ocultan el miedo. Entonces, si bajo ahí puedo decir que todo ese tiempo he tenido el miedo de no poder tener un video digno de publicar. Y en esa dignidad me quedé atrapado y no publiqué nada. En ese sentido, espero, no espero que este video te guste, no espero que este video te encante, no espero que lo compartas con mucha gente. Eh, lo hago para mí y para incluso poder exponerme de manera abierta en esa expresión de tengo miedo estoy a chocar mi hueso y hacer este live así en cru. ay sabes por qué tan bien live porque hacerlo en live no te permite editarlo entonces se me borraron las, todas las otras excusas de edición <ríe> o sea, más expuesto no se puede más vulnerable no se puede y también atreverme a mostrar el miedo así directamente, total. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿sí no? Que no le da miedo. Y de pronto esconderme que no hacia el ridículo, qué más. Y compartirte esto. Entonces, en este video de apertura de un ciclo de videos, de, según yo, voy a decir, voy a hacer durante 30 días, 30 videos, en las condiciones climáticas laborales, mmm, sociales, geográficas, tecnológicas que sean necesarias para sacar un video diario y a ver si es bonito, si es editado, si es con título o salvo patria con un live eh, me apunto, entonces dejo video como un registro y un testimonio para mí mismo de que voy a hacer eso lo voy a hacer para mí y si tú te unes, me acompañas en, esta, en este camino del miedo todos los días con sobre el miedo, te lo agradezco de antemano. Bienvenido, siempre voy a publicarlo con un Zoom. Entonces puedes unirte al Zoom y hablamos un ratito en vivo. Y ya ahí lo dejamos. Entonces, yo y no digo el miedo, le decimos gracias por mirar. Y, y ya, hoy terminó el, el día de la postergación, o sea, ayer hoy es acción. por acá, por acá, se lo siento, ¿ah? miedo, acá está, salgo por acá, Je. si tienes miedo, qué bueno, un abrazo y saludos a todo lo que estás postergando, esa dieta, ese proyecto, ese ejercicio, esa, ese sueño, ese viaje, ese, ese libro que quieres escribir, etc., mándale mis saludos. Por ahora me bajé del carro de la postergación y me subo al carro de la acción, ¿Vale? Abrazos, besos, cariños desde Croacia, ciudad de Zagreb, no, Zagreb no, esa ciudad se llama Zadar, búscala en el mapa, está muy bonita. abrazos y bendiciones, chao.